Y la palabra la Jiménez. Gracias, presidente, desde el Escaño. En primer lugar, ¿cómo no agradecer la buena acogida por parte de los grupos parlamentarios que ha tenido esta moción, trayendo este tema por primera vez a esta Cámara? Ha sido objeto de numerosas enmiendas, como ya se ha dicho, y además todas desde un espíritu constructivo. Por eso hemos tenido, además les comunico a ustedes la oportunidad de elaborar un texto transaccional que resume eh, tanto el espíritu de la moción como una serie de medidas concretas para instar al Gobierno, primero en primer lugar, a, a, a visualizar el problema, a reconocer eh, la precariedad laboral de este colectivo y, en segundo lugar, a tomar una serie de medidas concretas para revertir esta situación y para empezar a poner soluciones a este problema. Entendemos que es un primer paso, pero celebramos, ya digo, la buena acogida que ha tenido esta iniciativa entre los grupos parlamentarios. Vuelvo a agradecer el espíritu constructivo que ha, que ha habido durante todo este proceso y, en segundo lugar, esperamos que la Cámara Alta, el Senado, dé soporte a esta iniciativa y a esta reivindicación justa, necesaria y que hoy hemos traído aquí. Muchas gracias.